Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Nicole, para las que no me conocen, y los invito antes que nada a suscribirse a mi canal y a seguir a todas mis redes sociales, que siempre estoy disponible, 24-7. El video de hoy va a ser algo súper diferente y es la primera vez que voy a hacer un haul. Antes que nada, quiero decir que siempre he tenido miedo de comprar ropa por internet porque uno nunca sabe si es que te va a llegar bien, si lo que muestran es cierto, el material en verdad no se, no se puede sentir hasta que lo tienes, entonces es como comprar con los ojos cerrados pero felizmente estoy muy contenta con lo que he conseguido bueno, la tienda se llama Zaful que es probable que hayan visto videos anteriores o les haya salido alguna publicidad en Facebook esta es la tienda, Zaful todas las prendas vienen en su bolsita así que me gusta un montón porque tiene este sello súper seguro y además que puede servir para otras cosas después así que muy chévere bueno, me compré todo esto y un par de accesorios que ya se los voy a mostrar uno por uno. Así que vamos a empezar de menos a más. La primera compra es esta. Es una blusita cruzada y tiene mangas largas. Pero el detalle de esto es que la manga termina en A. No sé si se dice así porque no he estudiado ni confección ni diseño de modas Pero me imagino que como los pantalones terminan en A, las mangas también. Si no, escríbeme porque me equivoqué. Pero aquí es más largo. Y me encanta el detalle porque son florcitas bien delicaditas. Entonces va con mi personalidad. Toda la ropa que conseguí está en descuento. Y esto me costó 15 dólares. Y me encantó porque yo no tenía ninguna blusita medio elegante. Y es que lo podía usar para cualquier ocasión. Y bueno, ya tengo una con uno de mis colores favoritos. El segundo que me compré... También es una blusita, pero de esta vez es celeste. Es también cortita, pero el material es más grueso. O sea que también me podría servir como para cambio de estación, de invierno a verano. Y las mangas, que es lo que más me gustó, es que son medias bombachas y tienen esta pretina aquí. Que puedes ajustarlo, puedes hacerlo más cortito o más largo. Y al final lo amarras con, con un lazo. Me gusta, porque te puede servir para invierno y para verano. Depende cómo lo combines. Lo otro que me fascinó es un enterizo. Me encantan los enterizos y no tengo ninguno, y es este de tiritas, es azul con blanco, con rayas blancas, y la tela es súper suavecita, es largo, acá tiene su, su pina. no sé si se ve bien, y al final termina acampanado, es súper lindo y la figura te la estiliza mucho más, me encanta. Este, esta es la prenda que me quedó un poquito grande de acá Que voy a tener que meterla así o sí, Pero bueno, no pasa nada ¿no? Siguiendo mis colores favoritos Es esta chompita celeste Que parece en verdad cualquier chompita normal Pero la parte de atrás tiene un detalle Tiene como estas cuerdas cruzadas Y al final te puedes hacer un lacito súper bonito Y las mangas sí son un poco más cortas Pero es súper súper suavecita Y parece que calienta bastante Así que ya me verán en alguna foto con esta chompita estuvo muy de moda fueron los bordados florales y yo no me podía quedar sin una chompa los bordados florales me encantó me encanta porque es aparte de abrigadora tiene cuello en b y eso te estiliza también mucho más porque le puedes poner un pollarcito o algo súper lindo y en la parte de abajo tiene flecos o sea puedes ponértelo con un short con un pantalón alto porque eso sí es un poquito cortito y la manga es normal y también tiene unos flequitos Súper combinable. Además, puedes ponerte un pantalón rojo, un jean, un pantalón negro y encima una casaca o algo. Por último, y este es el favorito de todos y es preciso, pero usarlo ahora. Es una casaca de corduroy calientita y adentro está forrada. Está en verdad bien hechicita. Y es así: o sea, tiene tres colores: el celeste, el blanco y el gris. Y su capucha. Y es muy, muy bonito. Me encanta porque es súper abrigador y en verdad tiene los colores que me gustan y es, también es bastante combinable así que me he comprado cosas para poderlos usar y no para mostrárselas y tenerlo en el armario piensen bien antes de comprar y también vean con qué lo podrían combinar porque pasa que a veces te compras algo por más bonito que sea y no tienes con qué combinarlo y al final se queda ahí guardado para siempre y es un gasto que hiciste por las puras y esto que no es ropa sino es un accesorio en verdad me lo compré con miedo porque mi cara es súper delgada y los lentes, la mayoría, me quedan súper grandes, pero me compré estos que están súper de moda y creo que me quedan bien. ¿Qué dices? Creo que tiene su propio estilo, así que podría combinarlo de mil maneras. Cuéntenme abajo en los comentarios qué prenda o qué look les gustó más. Para mí, en verdad, todas son súper combinables y bueno, si es que no tienen idea de qué comprarse, yo les recomiendo ver con calma, ver todas las opciones porque a veces eh, la ropa se termina y tienes que esperar un montón para que la vuelvan a a poner en stock y también tienen que fijarse los reviews de la gente, lo que opina la gente es que el material es bueno, si es que queda bien o no, porque eso también va a influir muchísimo en tu compra. Y bueno, nada, espero que les haya encantado el video, de verdad fue muy divertido. Estaba muy emocionada por grabarlo porque la ropa me llegó hace como una semana y tenía que esperar el domingo para poder grabar este video. Así que espero que de verdad les haya gustado. No se olviden de seguirme en mis cuentas y de suscribirse a mi canal porque estaré subiendo pronto más y más videos. Y también quisiera que me escriban abajo en los comentarios qué videos quisieran ver porque a veces tengo un bloqueo mental y no sé qué cosa grabar para ustedes o qué cosa les podría gustar. Así que si pueden hacerlo, les agradecería millones eso fue todo, yo me despido y espero que tengan un lindo día